No puedo creer que haya pasado otra vez, y que lo digas, no es la primera vez. Nunca me imaginé que CJ se ponía así de loco. Guau, wow, creo que ya estoy mejor, iré abajo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola CJ, ¿nos puedes explicar por qué hiciste eso? Bueno, paso esto. Sí, hola, ¿quién es? Hola, jajajaja. ¿Quién eres? Cómplice del asesinato de tu hermano. Maldito bastardo de mierda, ¿dónde estás? Mañana ve al área restringida, estaré ahí. Vas a morir, cavaste tu propia tumba. Eso lo veremos. Voy a matarte con mis propias manos. Maldicio... Ese puto asesino me las pagará. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Agua. Maldición otra vez tú maldito loco los odio Ah, ah, ah, los, odio. los odio a a a a ah, Ay, ay, ay. Y por eso mañana tenemos que ir al área restringida. CJ, ¿estás seguro de que no es una trampa? No te preocupes, vamos a poder. Iré a conquistar unos territorios, ya vuelvo. ¿Qué? ¿Otra llamada? Vamos, ven, que tiene miedo. Ven al área restringida, yo mismo me encargaré de matarte, jajajaja. Ja, ja, ja. Ahora sí. Estás muerto.